Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bien, Mario, el día de hoy venimos trayéndoles otro reto, otro juego para ustedes para que se diviertan con nuestras tonteras. Esta vez vamos a hacer el Whisper Challenge. ¿Qué significa eso en español? El juego mudo, como por ejemplo se puede decir el juego mudo Este juego consiste en usar audífonos y que la otra persona te nombre palabras Pero sin hacer mímica y que tú latines Este juego se trata de que yo te voy a estar hablando y tú vas a tener audífonos Exacto Y tú tienes que atinarle, que te estoy diciendo? Exacto bueno, ahí comenzar, Paul ahí A ver quién empieza con piedra, papel o tijera Ajá, como, como en México mismo. lo hacemos Exacto Piedra, papel Piedra, tijera, tijera. ¡Mierda, muero, tiguera! Ah, ¡Mierda, tiguera! Pero ah, ah. yo empiezo, ok. Vamos a ponerle música. Otra regla del juego va a consistir en un minuto. Vamos a ponerle música a todo volumen. A todo volumen, Mario. Lo bueno que con esos pues, tipos no se escucha nada. me escuchas, Mario? No, no se escucha nada. Ay, me respondió. <risa> no se vale. Yo ahorita la verdad no escucho nada. Incluso si ustedes me escuchan gritar, es porque yo pienso que estoy hablando despacio. ¿Puedes? Levantar una hoja de olivo ¡Corre tiempo! ¿Puedes levantar una hoja de olivo? ¿Puedo levantar una coca de un litro? <risa> Más o menos <risa> ¿Puedo? Puede, ¿Puedo levantar una hoja de olivo? ¿Puedo levantar? Ajá ¿sí? Una hoja Una, una hoja De egoísmo, ¿De egoísmo, no entiendo, ¿puedo levantar una hoja? De olivo ¿De quién? Puedo, puedo levantar una hoja de olivo ¿Puedo levantar una hoja? Ajá ¿De cuaderno? De olivo, olivo. De libro Ah, um... Vas bien, ¿eh? Vas bien. ¿Puedo levantar una hoja? De olivo. ¿De bautismo? De olivo. <risa> no entiendo, ya, nada. ya pasó un minuto. No, me pues ya. Ya, son pues ya perdí. Ya perdió Mario. minuto ah, 23. ¿Qué decías? A ver, dime. ¿Puedes levantar una hoja de olivo? Ah, ¿Puedes levantar una hoja? Te pasas por. Digamos que por 18 segundos. No, pues ni más. más ¿no? Se la voy a poner fácil, ¿eh? Para que, que vean, para que vean, se las voy a poner facilita. Vamos a empezar. Es una frase de una película, pero es muy conocida. Vamos a empezar. Hasta la vista, baby. ¿Escalando qué? Hasta la vista, baby. Escalando las olas. <risa> hasta la hasta hasta la vista baby <risa> hasta vimos hasta vimos hasta la vista baby hasta venimos no hasta la vista baby hasta vimos bebés <risa> No, no entiendo. A ver, a ver, de nuevo, de nuevo. Hasta la vista, baby. Hasta veniste, bebé. ¿No? Hasta la vista, baby. Hasta. ¿Hasta qué? <risa> ¿Sí es hasta? Sí, pero ya me acabó el tiempo. Ya. No, no, sí, sé, sí. ¿Qué? Hasta la vista, baby. Ah. Era tan común esa frase. Pues sí. Ah. Le dije aquí a, a los suscriptores que era una frase muy conocida y muy fácil. No escuchan. Vamos a empezar. ¡Ya! Ven en la oscuridad, tenemos galletas. Ven en la oscuridad. ¡Piñata! Galletas. ¡Piñata! No! No? Ven. No entiendo ni más. Está difícil, eh. Ven en la oscuridad. ¿Piña? No, no, no. Nada que ver. Nada. Ven en la oscuridad. De tengo de hielas. Ven en la oscuridad. No entiendo. Me lleva dar besos. No sé, no entiendo. Ven en la oscuridad. ¿Piña? No no es bobo, es piñata niña. tampoco ven. vete no bueno, a dónde no. No, sé. no. no a no sé. es, empieza con B con B, B. Ajá. Vete. vete a la ch... ¿No? No, no, no. Ah, no no no no no no no no no no frase no vete. no a la... ven ven, ven. Ajá. A la oscuridad. En. ¿Ven a la oscuridad? No, di. ¿Eh? ¿Ven? A <risa> la. Ven a. Eh. Ven. Ven a la oscuridad. Ya perdió Mario. No, ya ¿Qué ah. era? <risa> a ver, dime. Ven a la oscuridad. Hay galletas. Ah. <risa> Vamos a empezar, ¿eh? Dame. Un lápiz Dame un lápiz Dame un lápiz ¡Dame tu lápiz! Dame un lápiz Dame un lápiz ¡Dame su lápiz! <risa> ¡No! Dame un lápiz de color rojo <risa> denme, Dame un lápiz de color rojo ¡Dame un lápiz! Dame, sí es. dame dame un lápiz. Dame más. <risa> no. <risa> es que... Dame un lápiz de color rojo. Dame un lápiz de color rojo. Dame, dame tu, tu calor. <risa> <risa> ¿No? <risa> no. Dame tu calor. Dame un lápiz de color rojo. Dame un lápiz. Un... Lápiz, lápiz. De color rojo. Ven calor. <risa> no, ya perdió, mami. Ya. Pero no? A ver, yo me lo entendí. Ven calor, <risa> cojo. <risa> <risa> <risa> Pero ¿me te escuchan sí, o no, ahí. Sí, es? sí me escuchan, ¿no? ¿sí es ¿sí me escuchas? No, es cierto, a ver. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Fingí, hablar? <risa> ¿Fingí? No. Feliz Navidad. Asqueroso No, no es Navidad, asqueroso y no ¿Eh? Feliz Navidad, asqueroso y Feliz. ¿Feliz? <risa> Navidad. Ajá. Asqueroso. Chulo. <risa> Feliz Navidad. <Inútil>. Yuri. ¿No? <risa> no, eso es una canción. De... No le entiendo. No, no, no. Feliz Navidad. Asqueroso. No, no, no. A los duendes. <risa> A los duendes. <risa> Asqueroso. Ya perdimos. Wey. Perdió Mario. Lo no hemos perdido. Feliz todo, Navidad. ¿no? A los duendes. Eso <risa> era, ¿no? Feliz Navidad, asqueroso, inútil. Ah, porque es tan grosero, Paul. Es sí. que es una frase de una película. Vamos a empezar con una frase sin sentido. Si te gusta, también le gustas. Si te gusta, también le gustas. Si te gusta, también le gustas. <risa> si gusta, también le gustas. <risa> ¿Vendiendo nunca? Vendiendo nunca. Sí. Si te gusta, también le gustas. Si te gusta besar nunca. <risa> Pero sí, no. No. Si te gusta, también le gustas. Te gusta lo que. Si te gusta, también le gustas. Está muy fácil, Paul. El... Si te gusta, también le gustas. Si te gusta que le gustas. <risa> no. Sí, el primero sí, si te gusta, también le gustas ¿Te gusta la que le gustas? ¿No? Ya, pues ya Si le gustas, también le gustas Ah si le gusta la nuca, dice ¿sí? acá Pero a ver, está haciendo trampa Paul porque está hablando bajito No quiero que escuche Eres, eres tan bueno como tu último corte de pelo ¿Eh? eres tan bueno como tu último corte de pelo. Eres tan bueno como tu último. Eres ¿Qué? tan bueno como tu último corte de pelo. Como eres tan bueno como. Tu último corte de pelo. Como Michael en el medio. Eres tan bueno como probable. Eres tan bueno como tu último corte de pelo. Como tu último corte de pelo. Gülíver, <risa> eres tan bueno como tu último corte de pelo. Eres tan bueno como un limón. No. No. no. Eres tan bueno como tu último corte de pelo. Eres tan bueno como como un corte de pelo. Tu último corte de pelo. Como uno que corta el pelo. <risa> más o menos. Eres una. tan bueno como uno que corta el pelo. No, pero más o menos el tema. No, voy a ver de. Eres tan bueno como tu último corte de pelo. Eres tan bueno como el que te corta el pelo. ¿No viste, Mario? <risa> <risa> no me atinaste Eres tan bueno como tu último corte de pelo. Ah pues es ah. más o menos. El, poquito, más lo, o menos el contexto lo llevaba por el corte de pelo, pero se perdió. <risa> Escoge un pepinillo para mi dolor de muelas. ¿Cómo? Escoge un pepinillo para mi dolor de muelas. Escoge un pepinillo para mi dolor de muelas. Un pepino, un pepinillo, pepinillo para el dolor de muelas. Para el dolor después, para el dolor de muelas. Para el dolor después, escoge un pepinillo, ¿Un pepinillo? para el dolor después. Escoge un pepinillo para el dolor de muelas. Para escoge decir, un decir. pepinillo para el dolor de muelas. Para el dolor de qué? De, de qué? Para, para el do, para el dolor de muelas. Escoge para el dolor. Escoge un pepinillo para el dolor de muelas. Muelas. Ajá. Escoge un pepinillo para el dolor, oh, olor. dolor, dolor, dolor. De muela, ¿eh? con un pepinillo para el dolor de Exacto. muela. Exacto, bien, vamos. A ver, Ay, bien, primero, sí. primera, ¿eh? Vamos a empezar. Ok. Cuatro buenos pescados para ti. ¿Cuántos besos pintados <risa> para ti? Al final está bien. Para ti. Ajá. A ver. ¿Cuántos buenos pescados para ti? ¿Cuántos besos? Cuatro buenos pescados para ti. Cuatro juegos. Cuatro buenos pescados para ti. Cuatro juegos pintados para ti. Cuatro buenos pescados para ti. Cuatro huesos pintado. Cuatro buenos pescados para ti. ¿Cuánto, cuatro cuántos metros? Cuatro. Cuánto? Cuatro. Cuándo? ¿cuatro? cuatro. Cuatro. ¿Cuándo ¿Cuatro? No. <risa> cuatro buenos pescados para ti. ¿Cuatro buenos meseros? Pescados. ¿Pescados? Para ti. ¿Cuatro buenos pescados? Para ti. Para ti. Ajá. Cuatro, ah, buenos, ah, pescados ah, ti. cuatro no. buenos pescados para ti. Cuatro buenos pescados para ti. ¿A qué? Ok, va a empezar, ¿eh? Ahora sí. Vende, vende conchas marinas a la orilla del mar. Venden conchas marinas a la orilla del mar. ¿Un ser marín? Ser <ríe> es eso. Venden conchas marinas, venden conchas marinas a la orilla del mar. ¿Vendo dulces marinos? ¿No? Venden conchas, venden conchas marinas. ¿Vendo cosas? Vende, vende, vende cosas, vende, vende cosas venden conchas conchas venden conchas, rosas conchas marinas conchas conchas marinas en once. la orilla venden conchas marinas a la orilla del mar venden once marinas a la vez <ríe> venden conchas marinas a la orilla del mar Venden focas. ¿Focas marinas a la orilla del mar? No, Venden conchas marinas a la orilla del mar. Ah, yo también. Venden focas. Venden conchas marinas a la orilla del mar. No, la tiré. dicho muchas veces, y poquito Latinos al final. Pero, Pero pues ni más no. si Primero que quedamos en Y pues aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado este, este juego sí, Es, es algo, algo, algo, sí. algo medio chusco Incluso este juego lo pueden hacer incluso hasta con sus familiares, está chido para pasar sí, la verdad, sí. Bueno, espero les haya gustado este video Dejen sus likes Vayan a suscribirse también, por favor También recuerden activar la campanita Y vayan a seguirnos en la cuenta de Instagram Que va a aparecer Exacto. por aquí Y recuerden seguirnos en Facebook Que tenemos Facebook y ahí estaremos subiendo historias y todo también. Y si sí, vayan a darle like a todo, a todo, a todos. Vayan a los videos, a los si no han visto los pasados, vayan a verlos y denle like para que los recomienden. Sí, hasta, <ríe> vamos, hasta la próxima. Hasta la próxima hasta y hasta el siguiente. siguiente. Bye. Bye.